Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca luna en casa 10 en los signos de aire, o sea, Géminis, Libra y Acuario, así como lo ves en este grafiquito que está la luna en la casa 10, está en Géminis y la casa 10 que es la Cúspide es el medio cielo, esto que está marcado como MC en astrología, es donde empieza la casa 10, en el signo de Géminis también. Así que vamos a empezar por el principio. Luna en casa 10, responsable, frío y distante. Sí, todo eso. Casa 10 en Géminis, representa al periodismo o al periodista, Representa a los negocios, al influencer, in influencian en las personas, tienen mucha habilidad para influenciar en las personas. Luna en Géminis, divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno e irritable. O sea, si vos estás estudiando una carta natal que tiene esa luna en la casa 10, la casa 10 está en Géminis y la luna también está en Géminis, podrías estar hablando de una persona que posee una gran imaginación. Fíjense que teníamos la luna en Géminis, que una de las palabras claves es que son imaginativos. Entonces, una gran imaginación, que en ocasiones puede parecer, puede parecer distante y taciturno. ¿Sí? O sea, estoy tomando la palabra distante de la luna en casa 10 y taciturno de las palabras en sombras de la luna en Géminis. Eh, porque se sumerge en sus propias ideas. ¿sí? Bueno, eh, vamos con la luna en casa 10 en Libra ahora, en el otro signo de aire. Pero antes te quiero pedir un favor. Si te gusta este contenido, si estás aprendiendo astrología con este contenido, dale like al vídeo. Si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete al canal. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si te suscribís al canal, ya que estás, dale clic a la campanita. Y si tenés un ratito más, eh, déjame un comentario. Y, y además de eso, me viene súper bien y te viene a vos súper bien si querés realmente aprender astrología, que te mires todos los otros videos. Vamos con la luna en casa 10, responsable, frío y distante. Ahora, si la casa 10 en vez de estar en Géminis como estaba antes, Está en Libra, representa el arte, representa la diplomacia y representa la política. Y si la Luna está en Libra, receptiva, seductora y cortés y o dependiente, caprichosa eh, y delicada. Entonces, podríamos estar hablando de una persona que si tiene esta configuración en su carta natal, eh, que puede trabajar en el área de la diplomacia, por ejemplo, que se responsabiliza por lograr los mejores acuerdos, siendo muy cortés y receptivo o receptiva a la hora de escuchar al, las propuestas de los otros. Luna en casa 10, responsable, frío y distante, pero si esa casa 10 está en acuario, Representa lo cibernético, lo vanguardista, la rebeldía. Y si la luna está en acuario, representa una persona tranquila, fuerte, afectuosa, ansiosa, insegura y terca. Por lo que podríamos estar hablando de una persona que se muestra tan tranquila y a veces fría. Pero en realidad tiene mucho de rebeldía en su interior le gusta ser vanguardista bueno espero que te haya gustado eh, esta clase eh, estamos en la clase 298 de las 320 clases que vamos a hacer este año así que no te pierdas ningún vídeo míralos todos yo te voy a dejar acá en este costadito en la caji una cajita de descripción eh, con la lista de reproducción desde el video 1, que fue en enero del 2022, y que de ahí le di para adelante, en enero o en febrero, no me acuerdo ahora, me parece que en febrero. Y de ahí le di para adelante y todos los días tuviste un video. Bueno, te mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos Espero que tengas un día maravilloso. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días eh, acá en este canal de YouTube eh, para seguir recorriendo esta hermosa herramienta que es la astrología. Chao, hasta mañana.